Pastor David, muy buenas muy buenas noches. Quería darle las gracias y darle la gloria a Dios Todopoderoso porque ha respondido a las oraciones del cual usted ha orado por mi hija Ariana. Recuerda cuando, quiero comentarle de que el día que yo le llamé, ella estaba volando de fiebre. Estaba tan alta su fiebre que sus venas de, de la parte de, de la sien daban demasiado y ella no no es creyente pero estaba tan mal que le dije puedo orar por ti y me dijo sí sí por favor porque además no era toque de queda era tarde no podía salir a comprar las pastillas y todo eso entonces yo tengo fe yo tengo mucha fe sé que el poder de dios se manifiesta grandemente entonces le dije, voy a llamar a mi pastor para que ore por ti. Está, está casi así como inconsciente, caída total, ¿no? Por la fiebre que tenía. Y para estos días antes estaba con el estómago, estaba como había vomitado demasiado. Está demasiada flaca. Está bastante anémica también. Eh, y todo ello, ¿no? Y tiene sangrado, tiene sangrado cada... Tenía sangrado, perdón, tenía sangrado. Y... Para esto yo la semana anterior había orado con el pañuelo de mi pastor principal, que había orado él, entonces este, dejó de sangrar. O sea, hace ya 10 días más o menos dejaba de sangrar. Pero al, al tener la fiebre yo ya le llamé a usted, usted oró por ella con el pañuelo de mi pastor y ella, como ella misma dice, ¿no? yo, yo me fui tranquila a dormir, pastor yo ya no la vi más, estaba también estaba descansada y me fui a dormir creyendo en que, que, que Dios había respondido y sí o sí, no le había levantado ya más las la no le quitó todo, cuando regresé a las 6 de la mañana a verla estaba empapada, mojadita, botando todo, todo el mal, entonces estaba bien pero no se cuidó en el sentido de la comida, porque dice mamá, pero pastor Muchas gracias, muchas gracias por atendernos a la hora que nosotros le llamamos. Muchas bendiciones, Pastor, lo quiero mucho, lo quiero mucho, creo mucho en Dios, creo mucho. Gracias al espacio espiritual de mi Pastor Principal que recibo tanta gracia de Dios. Dios lo bendiga grandemente y le permita seguir manifestando ese poder que le ha otorgado Dios a usted al solamente orar con el pañuelo se sanó mi hija, totalmente se sanó, que ella misma, lo dice mamá, me sorprende, el que haya bajado la fiebre, me dice, me sorprende, y eso es bastante, Pastor, porque ella es muy, no solamente es esa falta de fe, sino es algo tosca o áspera, o seca, como decir, ¿no? Pero ese día como que se emocionó, y me dijo mamá, ha bajado la fiebre con eso, sí, no puedo, no puedo negarlo, ha bajado la fiebre, ¿no? Y es tan maravilloso, Pastor. Muchas gracias. Dios los bendiga grandemente. Gracias por todo. Bendiciones. Toda la gloria sea para Dios. Amén.